Este video presenta la introducción de algunos de los conceptos más utilizados en la sustentabilidad de la construcción. En la lámina se aprecia en color azul el consumo de energía y generación de emisiones en el sector de la construcción. El sector de los edificios y la construcción debe ser un objetivo principal para los esfuerzos de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero ya que representó el 36% del uso de energía final y el 39% de las emisiones relacionadas con energía y en los procesos en 2018, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Lo anterior es motivo suficiente para replantear las formas de construir. Es en este escenario donde aparece la construcción sostenible. Este tipo de construcción presta especial respeto y compromiso por el medio ambiente, implicando el uso sostenible de los recursos, enfocando la atención al impacto ambiental que ocasiona la aplicación de determinados materiales de construcción, buscando minimizar el consumo de energía en la utilización de los edificios durante su vida útil. Tiene como ejes ecológicos la conservación de recursos, la protección al medio ambiente, la reducción del consumo de energía, el ciclo de vida de los productos, y la reutilización de los recursos. Uno de los tópicos centrales para acercarnos a la construcción sostenible es repensar ciertas particularidades de los materiales, es decir, ponderar que su extracción sea cercana al rayo de la construcción, que sean materias primas renovables, que cuenten con la posibilidad de ser reciclables. Que tengan propiedades de resistencia a la abrasión, al agua, al viento, a la radiación solar, etc. Además, se debe considerar la resistencia térmica al material. Por otro lado, un parámetro a tomar en cuenta es la energía embebida o gris, que es el cálculo de las emisiones de CO2 durante la extracción de materias primas, procesos de transformación y el transporte de los materiales hasta su disposición final. Posiblemente, la herramienta principal en la búsqueda de asegurar la sustentabilidad en los materiales y diferentes procesos es el análisis del ciclo de vida, ACB. De forma general, se compone de seis etapas, extracción, adquisición, producción de materia y energía, fabricación, uso y tratamiento y disposición final. La importancia del ACB se encuentra en la normativa ISO 14040. Como ejemplo de ACB, tomaremos de referencia brevemente el caso del concreto. El primer ciclo corresponde a la etapa de extracción de materias primas. El segundo pertenece a su transporte. En tercer lugar, se encuentra la producción de los componentes del concreto. A continuación, se presenta la distribución a plantas y obras. El diseño o proyección es el quinto ciclo. La construcción y puesta en marcha corresponde al antepenúltimo ciclo. El uso de la construcción es el séptimo y la demolición, reuso y rehabilitación es el último. El componente primario del concreto es el cemento. La figura muestra un acercamiento de las principales fuentes de emisión de CO2 en función del consumo de energía en la producción de cemento. Se aprecian las tres etapas básicas del ACV, una proceso y salida. La cantera es la sección que produce la menor cantidad de emisiones. Por otro lado, la etapa de clinkerización es la de mayor producción de CO2. Es notable que en el esquema domina el consumo de combustibles fósiles. El proceso de ACB es cada día más complejo. Debido a esto, han surgido diversas herramientas que facilitan y dan certidumbre a los estudios a realizar. Entre ellos, los principales son los software y bases de datos. De los primeros, sobresalen CIMA Pro, Gavi y OpenLCA. Algunas de las bases de datos son EcoInvent, Google 250 e IBAM. Por lo general, los software toman información de estas y de otras bases de datos para alimentar gran parte de sus servicios. La figura muestra un análisis de los impactos provocados en dos puntos diferentes, el intermedio y el final. Se observan diferentes tipos de intervenciones relacionándolas con categorías intermedias de impactos, como acidificación y eutrofización de sistemas acuáticos generando cierto tipo de afectaciones, sin embargo, los aspectos de mayor relevancia se encuentran en la sección de endpoints donde se presentan daños a la biodiversidad, a la calidad del suelo y pérdida de materiales. Esto trae como consecuencia, impactos a la salud humana, al entorno sociocultural y a los recursos naturales. Si centramos la atención en las edificaciones y tomamos en cuenta los puntos tratados anteriormente, estaremos en posibilidades de obtener alguna certificación avalada por el Consejo Mundial de Construcciones Sostenibles. Estas califican, entre otros, el desempeño de los sistemas del edificio en términos de eficiencia energética, donde se suma importancia la CB, el uso del agua, localización y materiales usados. Algunos sistemas de certificación reconocidos por las instancias son BRIM, CASBI, DNGB, Green Star y LID. En México, tenemos la norma mexicana de edificación sustentable, criterios y requerimientos ambientales mínimos.